Hola, buenas tardes. Eh, tres cosas importantes de las que podemos hablar hoy rápidamente. Uno es que el gobierno prepara la derogación de un decreto que había dejado el presidente Duque y que de hecho han dejado casi todos los presidentes anteriores, eh, donde eh, se le da eh, escoltas y eh, camionetas blindadas eh, de forma vitalicia a eh, muchos funcionarios del Estado. Eso creo que no es correcto porque mientras que eh, muchos líderes sociales, muchas personas que de verdad necesitan seguridad y no pueden acceder a ella, pues simplemente a unos funcionarios porque han sido amigos de unos gobiernos y que ya no van a ser más funcionarios, pues se les otorga camionetas y escoltas porque en Colombia hay una moda de que llevar camionetas y escoltas pues es un símbolo, no sé cómo lo ven, de grandeza o de superioridad jerárquica y demás. Entonces pues eso se va a acabar. El gobierno de Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, ya dio la orden de comenzar a organizar eh, eh, la documentación necesaria para derogar ese decreto. Eso me parece importante. Eh, segunda cosa, y muy muy muy importante, fue la visita del presidente Gustavo Petro a, a Chile. Me parece que es muy importante porque aquí pudimos conocer más... Eh, eh, de nuestro presidente, más de, de, de, de su persona de su carácter, de, de su personalidad, de su humanidad y eso me parece que es muy valioso para quienes votamos por él, para quienes apoyam, lo apoyamos para quienes votaron y le apoyaron y para quienes ahora en adelante tenemos que organizarnos para defender ese gobierno, porque este gobierno hay que defenderlo porque sin duda el presidente Gustavo Petro y, la, y a la vicepresidenta Francia Márquez, pues van a comenzar a preparar a preparar contra ellos ese golpe de estado similar a lo que han hecho en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica eh, durante las últimas décadas y muy fuerte durante los últimos años. Entonces eh, es muy importante haber visto a Gustavo Petro eh, tocado en su humanidad como lo hizo en, en Chile. Eh, creo que nunca lo hayamos visto eh, tan sensible, tan humano como eh, ocurrió esta vez eh, allá. Y tercero, pues, eh, un anuncio y una noticia que es muy grave, eh, Noticias Uno realizó una investigación eh, sobre eh, eh, la forma como eh, el gobierno anterior, a través de la policía, a través de la DIPOL, eh, había nombrado a cuatro personas, o le había entregado la autorización a cuatro personas de la DIPOL eh, para chuzar la campaña de Gustavo Petro. Eso es, eso es muy grave, porque si ustedes recuerdan, cuando el presidente Duque... Eh, estaba a punto de terminar su gobierno, pues eh, presentó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que pretendía que el gobierno entrante, que ya sabían que iba a ser Gustavo Petro, pues no pudiera enterarse de algunos asuntos del Estado, y eso eh, pena de eh, cometer una falta grave, de caer en una falta grave, un acto que es, era anticonstitucional, y que la gente, pues a través de las redes sociales y la prensa, se pronunció muy fuerte, y por eso retiraron ese... Ese, ese proyecto de acto legislativo del Congreso eh, anterior. Eh, sin embargo, dice Noticias 1 que eh, aún así le ocultaron alguna información al presidente y al ministro de Defensa. Es así que durante estos meses y, y, y el trabajo que han venido realizando, pues se han enterado que sí, efectivamente, las chuzadas a la campaña de Gustavo Petro se realizaron por unos agentes de la ipol y que esos agentes estaban en Ámsterdam en Holanda, eso es muy grave porque eso lo que quiere decir es que acá en Europa el gobierno de Colombia tenía una, una especie de agencia, de oficina montada para chuzar a la oposición desde acá eso es muy grave, yo creo que en Europa no están de acuerdo con eso eso no es legal acá en, en Europa, porque si bien hay unas, una, unos acuerdos bilaterales para trabajar conjuntamente temas de seguridad, pues no es legal lo que estaban haciendo, chusar desde acá uno, una campaña, que era la campaña de Gustavo Petro, y que sin duda era la campaña más opcionada a hacer eh, a ganar la presidencia de la república como efectivamente días después ocurrió, entonces esto es muy grave, yo espero que el gobierno de la república eh, en Colombia pues actúe frente a ese tema y que aparte de investigaciones pues hayan personas que paguen con cárcel, que, que, que sean realmente investigadas porque esto estoy seguro estoy seguro que no solamente chusaron esa campaña a la presidencia, estoy seguro que han venido haciendo seguimientos como lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones a diferentes líderes sociales que estamos eh, en el exterior que, que estamos asilados y que eh, hemos realizado un activismo muy fuerte eh, a favor de un cambio en Colombia y en contra de la ultraderecha colombiana. Entonces yo espero que esto se investigue. Estas tres cosas quería traerles hoy. Les agradezco mucho si se suscriben a mi canal de YouTube y me siguen en todas las redes sociales. Soy Genero Suga. Chao, chao.